Hola, amigos. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a aprender es a ingresar a nuestro, a nuestro administrador de WordPress, aquí a nuestro backend de WordPress, e ingresar desde ese panel. Esto es uno de los métodos para ingresar eh, a, a, a nuestro administrador de WordPress cuando hemos olvidado, hemos extraviado eh, la contraseña o, o no nos recordamos el usuario o alguno de, de ambos. Entonces, pero sí tenemos acceso a ese panel entonces, podemos utilizar eh, el, el método que yo les voy a enseñar aquí para poder ingresar desde cPanel. Muy bien, entonces, vámonos aquí a cPanel. Estando en cPanel, vámonos donde dice Software y vámonos aquí a WordPress. ¿Sí? Nos vamos a WordPress, bajamos. Si bajamos, fíjense, aquí ustedes van a ver las instalaciones que tienen activas. En este caso, yo tengo dos. Entonces, nos vamos a... Al, al sitio donde queremos ingresar fíjense aquí donde dice admin hay un muñequito, ¿sí? entonces le damos a dar clic allí le damos clic a ese muñequito y fíjense automáticamente ya entramos a nuestro a nuestro backend en WordPress y desde aquí ya nosotros podemos pues cambiar el usuario y la contraseña de nuestro sitio ¿sí? para poder vol volver a ingresar normalmente como lo hacíamos desde esta Ventana. Sí, muy bien, espero les sirva este video. Nos vemos, hasta la próxima.